Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 225. Dios es mi Padre, y su Hijo lo ama. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir, y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso hijo se le conduce hasta ti, Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno y es solo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó. Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Amén.